Con más acá en De Mañana. En este momento hacemos contacto con Arismendi la Antigua, bueno, que se encuentra eh, aquí en San Francisco de Macorís, donde pues han matado a un señor a balazos o de un balazo. Vamos a ver cuál es la realidad de este lamentable caso. Sí, muchísimas gracias Así mismo. Es. En esta ocasión me encuentro en el Hospital eh, San Vicente de Paul, donde hace apenas unos minutos falleció mientras recibía eh, mientras recibía médicas en este centro hospitalario, el señor Espidio Genao, tras recibir varios impactos de balas en un hecho registrado a tempranas horas de la mañana de hoy en la calle Sánchez, eh, parte este de San Francisco de Macorís. ...específicamente por donde se encuentra la Iglesia de los Mormones. Vamos a conversar con Antonio Brito, quien es una de las personas allegadas del señor Quenao. Cuéntenos. Sí, buen día, buen día. Este, el señor Epidio, él era una persona muy trabajadora, una persona de campo totalmente. Él tenía una finca que yo le entregué y él me atendía a esa finca a mí. Eh, también tenía una finca para acá, para el lado de Cuava y ese sitio para allá. Él era una persona muy trabajadora. Las informaciones que manejan hasta el momento... Bueno, hasta ahora supuestamente yo estaba en mi casa y me llaman de aquí del hospital que tratara de pasar por aquí porque el señor Espidio lo habían atracado y no sé lo que había pasado. Casualmente cuando llego aquí me entero de la muerte de Laura en estos momentos. Bien, escucharon ustedes las palabras del de señor Antonio Brito, quien es bien allegado al señor Espidio, decir que nosotros que estuvimos allá en el lugar del hecho, varias personas nos establecieron que dos individuos a bordo de una motocicleta realizaron un asalto eh, una esquina antes del lugar donde ocurrieron estos lamentables sucesos donde, repito, acaba de fallecer en estos precisos momentos el señor Espíritu Genao. Vamos a tratar de conversar con la esposa, pero bueno, aparentemente no está en condiciones de hablar. Y esto es parte de lo que se está viviendo en estos precisos momentos en la sala de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl, donde repetimos, en estos precisos momentos eh, pierde la vida un agricultor en un hecho donde hasta el momento se presume que fue un intento de asalto tras recibir varios impactos de bala. El cuerpo sin vida del señor se encuentra en estos precisos momentos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Aris Mendi. Vamos nosotros luego de esta eh, lamentable información, esperemos puedan esclarecerse y eh, encontrar quién ha sido los culpables de darle muerte a este señor. ¿Qué